Amén. Que el amor y la misericordia de Dios que es nuestro Padre y que se hace cercano a nosotros en la encarnación de su Hijo Jesús que viene a nuestro encuentro naciendo de la Virgen María estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a comenzar hoy el tiempo del Adviento, este camino hacia la fiesta de la Navidad. Tenemos sobre el altar la corona de Adviento. Vamos a invocar sobre ella la bendición de Dios. Padre Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras y para que así cuando Él llegue seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta corona y sobre todos los que con ella queremos preparar la venida de Jesús. Encendamos ahora la primera de nuestras velas de Adviento. Encendemos, Padre, esta luz como aquel que permanece vigilando, en vela, esperando para salir al encuentro del Señor que viene. Muchas sombras nos envuelven Muchos halagos nos adormecen. En esta primera semana de Adviento queremos estar atentos y preparados como María para acoger al mensajero que nos trae la mejor noticia, la más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Y poniéndonos en la presencia de Dios, pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Tú que nos enseñas tus caminos y nos invitas a marchar por las sendas de la verdad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a anunciarnos la buena nueva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a estar vigilantes y activos porque nuestra salvación está cerca, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de Tu Hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán, «Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones» y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos, Vamos con, con alegría la a la casa del, del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos, Vamos con, con alegría, alegría a la, la casa, casa del, del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré tu felicidad. Vamos, Vamos con, con alegría, alegría a la, a la casa, casa del, del Señor. Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonémonos las obras propias de la noche y visitámonos con la armadura de la cruz. Como en pleno día procedamos dignamente, basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y de libertinaje, no más peleas y envidias. Por el contrario, revístanse el del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 Himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor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 ¡Cordero de Dios que quitas el pecado!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 Pedimos Padre que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre